Las informaciones del tiempo. Bueno, eh, el tema, el tema que, que está aquí como colectivo, eh, dice, se trata del de presidente sí. Joel Martínez. ¿no? Sí, sí, eh, Joel Martínez sobre la situación de, sí. bueno, un audio que ha salido en los últimos días con relación al maestro catedrático de la UAS en San Francisco de Macorís, eh, Joaquín Peña Agramonte, eh, fue un audio que incluso fue eh, publicado en un programa local eh, eh, de aquí mismo de Telenor, eh, el pasado jueves, si no me equivoco, el viernes, eh, el programa Sin Límites, hizo la publicación de, de, de este audio en el cual, supuestamente, una joven grabó al profesor... Eh, Mira, déjame decir algo, yo uh -huh. me voy a retirar porque mi relación personal con Joaquín es de muchos años muy estrecha. Yo no quiero participar en esto. Ustedes terminan esta parte del y luego yo me entero cuando muy esto pase. Bien. Eh, con relación a esto, eh, es una denuncia eh, bastante grave que, aunque todavía no hemos visto ningún tipo de documento que de, de, la, de, la, de la joven ¿verdad? Que, que, haga, que se haga responsable ante la denuncia, pero sí es algo realmente grave. Eh, vamos a compartir el audio de lo Vamos a compartir entonces el audio para que la gente, poner la gente en contexto. Y esto sí que es grave. Eh, el profesor Joaquín Peña Gramunto estuvo por acá hace una semana compartiendo eh, sus puntos de vista con relación a una acusación que le hacía el Felabel, donde... Decían que él no cumplía con sus horarios, que él publicaba, la mayoría de los estudiantes los publicaba en ausente. Y ahora se suma esto de la denuncia de que él eh, supuestamente había estado acosando a algunas estudiantes. Y este audio que se ha filtrado, especialmente las redes sociales y los medios de comunicación ahora, eh, no sabemos la, la veracidad de, de, de, de este audio. Eh, sin embargo si sí se escucha la voz del maestro y sería importante que el maestro responda a, ante esta situación eh, que aunque no hay nada, eh, aunque él no le invita nada de manera específica, pero sí hay una situación ahí, vamos a escucharlo todo lo que se le ocurre y yo no dime mi doctor, ¿cómo está? está... Tu vida? ¿todo bien? bien? calor. ¿qué hay de bueno? ¿con calor? dime el, el lunes se me complicó como tú no te imaginas la cosa y sencillamente no pude venir eh, con quién tú comentaste cómo tú llegaste a la dirección a, a la dirección del centro yo no yo no estaba en la dirección bien, quiero aclarar que este, este titular, eh, y vamos a cambiarlo Israel por favor, este titular no fue el que preparó producción, parece que por error los muchachos lo colocaron porque ahí dice que él está acosando y nosotros no nos hacemos partícipe de eso. Aquí solamente decimos lo que nosotros podemos probar y por tanto, eh, ese, eso que dice ahí de que el profesor estaba acosando, nosotros como programa no nos hacemos partícipe de eso, parece que fue un error de, de, de los muchachos ya la, la parte técnica, vamos a colocar el audio... Eh, que, que tomamos del programa Sin Límites de Alex Díaz, que se transmite en este mismo canal en horario de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Si lo tenemos listo, Israel, lo envía, solamente hay que darle play. Eh, entonces, eh, est esto que ha salido en las redes sociales algo que fue preparado, con lo cual nosotros no nos podemos hacer partícipe realmente eh, de una acusación tan grave, nosotros sí vamos a compartir el audio porque ya fue hecho público, eh, tanto a, a través de las redes sociales como de, los, a, de algunos programas de televisión. Y, y estamos también llamando al profesor a que responda ante esta situación. Se llevó, vamos a escucharlo. Dime mi ¿cómo, cómo estás? ¿Todo bien? Bien, calor. ¿Qué hay de bueno? ¿Con calor? Dime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 Yo no estaba en la dirección. ¿Tú no estabas en la dirección? No. ¿Y, y, ¿Y quién te dijo entonces que yo podía arreglar tu nombre? En realidad nadie me orientó. Si no, yo decidí hablar con usted porque era mi, es mi materia favorita Entonces, si no, si no resuelva ahora, tendría que darle en el otro servicio porque le no hubiera un lado. Y, y, y qué es lo que tú estudias? La Administración. ¿Y la asignatura en matemática básica o cálculo 1? Sí. Ah, cálculo. Cálculo 1. Ya. Yeah. ¿Tú sabías que si yo por cualquier razón Gracias. voy y llevo... Ven para atrás. Voy y llevo una regla. Sí. Hay, voy y llevo una regla. ¿Qué es Ahora, todo el mundo va a pensar todo lo que se le ocurre y yo nada más me embarro yo y tú te favoreces. ¿Eh? Pero, o sea, yo creo que si usted me lo arregla y las demás personas se enteran, no sería porque yo lo diga. No hay manera, siempre hay alguien de registro que lo sabe y lo comunica. Entonces hay dos condiciones que a veces no vale la pena correrlo por nada Mejor correrlo por, algo, por alguna conveniencia ¿Tú lo crees? Sí ¿Queda de ti? Entonces, ¿qué? Debe ser, ¿no? Porque hoy yo estoy trabajando A ver, a ver ¿quién no lo estoy entendiendo ¿Qué usted propone para...? Bueno... Eh, pienso que debemos discutir eso un ¿no? detalle. Y no, porque aquí estoy trabajando y hacemos. Podríamos buscar un espacio apropiado y buscarle una salida inteligente a toda la partes del Perú. Bueno, ¿Te parece? ¿Cuándo, ¿Cuándo puede ser? Usted me pone el día y la hora Yo ahora mismo estoy viniendo a la universidad lunes y jueves Porque estoy haciendo un curso Lunes y jueves Puede ser... Es que los lunes, yo los jueves me complico mucho Y de viernes a sábado estoy súper complicado Porque aquí todo el día es fuego, una tras de otra Puede ser miércoles o puede ser domingo eso lo elige tú. Entonces tú los dos piensas, detenido, busca la hora que te coordinen, que te acomoden, puede ser miércoles o domingo, ambos por la tarde. Entonces tú me escribes y me pones qué día y la hora. Está bien. Okay. Pues hablamos. Cuídate. Ya, mucho. Sí. Ahí ustedes pudieron escuchar, eh, como nosotros advertíamos en el principio nosotros simplemente estamos poniendo los hechos y le invitamos al, al maestro Joaquín Peña Gramonte a que responda ante este audio que se ha filtrado eh, donde se le escucha a él y es la parte que yo entiendo que es más gravosa cuando él le dice a la joven en caso de que sea él, ¿verdad? Eh, bueno, es que yo arreglarte esa nota tiene algún tipo de riesgo en el cual solamente me perjudico yo y que para hacer eso eh yo debo hacerlo a, a, eh, como a, a cambio de algo, y es la parte más gravosa que se puede escuchar, incluso se le escucha a ellos eh, eh, coordinando una fecha que no se sabe para qué, eso se deja mucho a la interpretación, <coughs> eh, eh, una parte la pueden la pueden interpretar de que están coordinando, eh, no sé, otros pueden interpretar lo, lo, lo que quieren, esa parte es la parte más delicada de, de este audio, que como nosotros decimos, eh, todo lo que se está presentando está dentro del marco de, de lo supuestos y por eso nosotros queremos eh, invitar al, al profesor Joaquín Peña a que responda, pero no solamente al profesor, sino también a la dirección del centro, eh, porque independientemente de que no se haya hecho una acusación formal, que esta joven ha debido hacerlo de manera formal, de hecho ha debido querellarse contra él, eh… Entendemos que, que la UAS, Recinto de San Francisco, debe accionar con relación a, a, a esta situación que supuestamente se está dando ahí en el centro. Y que no es de ahora, eh, que ya hace tiempo que se vienen eh, dando denuncias de que profesores acosan a, a estudiantes eh, que le ofrecen intercambios de eh, pasarle materia, por, eh, supuestamente por favores sexuales, pero también de que hay estudiantes que se le insinúan a, a maestros a cambio de que le eh, pasen eh, sus materias. Bueno, esperemos que esto se pueda aclarar de la mejor manera posible y que me parece que es el felabel que está detrás de la... Sí, teníamos denuncia. a Joel Martínez que, que, que venía a, a una entrevista hoy para hablarnos sobre este caso, no ha llegado, eh, ojalá la producción pudiera comunicarse con él. Y ojalá pudieran hacer conexión también con la dirección del centro de eh, la UAS San Francisco para que nos expliquen esta situación. Bueno, un tema muy delicado. Hay que estar Como bien sustentado para eh, las declaraciones que ha estado emitiendo el FELABEL. Que hemos visto en otras ocasiones que han estado, el profesor estuvo acá y ellos también dieron eh, algunas declaraciones en torno al tema.